Buongiorno, Michis de Freezy El giorno de hoy, un belísimo entrenamiento, Te raconto una historia. Due giorni fa he fatto un entrenamiento per porpacho. Seis ejercicios que me han lanchado, destruido. No puedo no caminar, solamente he utilizado un pez y un elástico. qualcuno me ha dicho, Pablo, por qué no ha un entrenamiento de polpacho? Me ha destruido. Pero el giorno de hoy, vamos a hacer un entrenamiento ¡Belísimo! Vamos a hacer tres ejercicios para y vamos a hacer tres ejercicios per gamba. ¡Da paulo Por el giorno de hoy, por tanto, puestos tres elásticos, voy a utilizar el elástico, uno piú, uno piú ligero, otro piú pesante. Lo importante, el giorno de hoy es entrenarse a conciencia. Si tú hoy es tus objetivos, debes iniciar el piano, piano, piano, piano, piano. No morar a la prima dificultad y prima poi... Viene grandísimos resultados resultado. Ninguno te regala niente. Ok, vamos a hinchar con un poquito de, de movimiento, movimiento. Voy a hacer un circuito, voy a hacer seis ejercicios en total. Voy a repetir un ejercicio tres volte, tres vueltas. Vamos a utilizar 30, 30 segundos de, de alineamiento con 10 segundos, con 15 segundos de recupero. Cosí tú vas a estar en forma para las personas que están iniciando. Aunque las personas más... Avanzada, ok, muy bien. Voy a meter mi timer, evitarme mi, mi timer y vamos a iniciar. Vamos a iniciar, prepárate, prepárate. Hoy, hoy no he portado el agua, no he portado el agua hoy, no he portado el agua, perfecto. No ve mi timer que no lo veo, mi timer, ok, perfecto. Vamos a iniciar con un poco de piegamento. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? 4, 3, 2, 1, 0. 30 segundos, vamos a hacer el puesto 1, Avanti. Pa, vamos a cambiar de gamba, Avanti. directo, prende un gocho de área, a tu ritmo, un poquito de gamba, aunque de brazo, ay ay ay, aprovechando esta bellísima. jornada, si, sí. continua, si, sí. vamos, Perfecto, <ríe> vamos a meterle uno de bichipiti. Uno de bichipiti con el Nuevamente, voy a meterle los tres de ejercicios de, de brazo y luego voy y metole, le meto el cama. <tose> ok, va, uh, Sí, sí, llego el esquina divista. Sí. Va, contrae tu abdomen. Sí, resiste. A mí, cuesta, todos estos ejercicios. Me han dado los resultados. Sí. y de que tú no ríes en dar en palestra. Qué medio de con conmigo. Gratis, gratis, gratis. No te cobro niente. Sí. Ah, resiste. Continúa. Perfecto. Voy a hacer un poquito de, de tricipiti. tricipiti. siempre utilizando el elástico. Voy a hacer este movimiento. Allora, va. Diego ginocchio, su. En la próxima serie, aumento la resistencia. Ta, tira, tira, tira, tra. Piedra, tira. Puedo loco, piega, tira. Piega, tira. Piega, tira. Concéntrate, concéntrate. Concéntrate. Vamos. Un saludo a Nicoló, mira a Nicoló. Hay que pagar puestos de entrenamiento a casa. No volar a la prima dificultad son ejercicios cortos solamente 10 y 15 minutos no son excusas que no hay tiempo que la bambina yo no bambina a casa <risa> vamos forza, fuerza. ok, cambio de brazo cambio, cambio doy un poquito más tiempo Ta, corre, corre. Ta. no podio de y vamos con, él. con ejercicio peleando lentamente, lentamente siempre a tu ritmo. Continúa, continúa. Sí, sí, sí, sí, te Se sienta. Se un cuerpo free, un cuerpo atlético. No dimenticare de, de meter un poquito de ejercicio aeróbico. Correr, montar en la bicicleta, para un poquito, un poquito de spinning. Nuestro próximo ejercicio, ¿cuándo lo vamos a parar? de gamba, Vamos a abrir a la estresa misura la espalda, esquina directa. Ok, guardate, guardate, guardate, avro, chiudo, avro, guarda, vale, avro, e scendo, chiudo, devo scendere, guarda qua, un mezzo, jumping jack, guarda, vale. e scendo, devo scendere, devo scendere, avro il braccio, si, se si tu hai problema nel ginocchio, no falla el salto, no falla el salto. <risa> ok, ok. Nuestro próximo vamos a hacer un poquito de gamba militar. Yu, yu, yu, yu, yu. Guardate, guardate, guardate. Guardate. Después la gamba se va a sentir así. Que tú la Cuatro, Cuatro, cuatro, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 3 squash 1, 2, 3, nuevo dente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, squash jambas, 1, 2, 3, okay. perfecto, uh. se <risa> siente la gamba, se siente, no voy no se mola piu. Próximo. Vamos a hacer escalada. Tipo de mountain climber. Vamos a hacer 4. 1, 2, 3, 4. Si va. Salgo. Nuevamente. Va. 1, 2, 3, 4. Ta. Salgo. Nuevamente. Va. Si va. 1, 2, 3, 4 ya, ya, Uno, ya, ya, ya, con ya, ya, ya, ya, Primo ya, Uh, resiste, Uf. no es fácil, no es fácil, la salud te costa, la belleza costa, una bella máquina costa, una bella dona costa, una bella vacanza costa, todo cosa en esta vida, uh, hay que pagar el precio, si, sí. uh, piégate, cosa uh. ay ay ay, me son de Valiato? piegamente piegamente piegamente piegamente piegamente vamos a cambiar piegamente uno dos, cambio dos, cambio tres normales uno dos tres cambio toco toco toco toco tres normales uno, dos, tres, poco. Uno, uh. madre de Dios, madre de Dios, cuánto, tres, chipite, uno, ah, más difícil, más resistente. Tira. Tira. Ah. tira. tira. Tira. Tira, tira, tira. Tira. Más vale cambiarlo. Tropo duro pelo, Tropo duro. tropo duro. Va, se sí, va. así. No, sí. La diferencia entre el aranchón, entre el verde y el llano, tiene tropa diferencia pero para hacerlo bien vamos a verlo por siempre con el verde Diego Ginocchio, esquina directa y se va muy medio esto es una persona muy fuerte y voy al principio y si più fuerte usa el otro color si, si, si Vamos con el ejercicio de Gambe. Gambe, Gambe, Gambe, Gambe, ¿Cómo va? ¿Cómo va el brazo? ¿Cómo va la gamba? Ah, ah, ah. vamos. No se mola, Ok, bueno, lo voy. vamos lentamente, lentamente. Lo importante es los ven, palo, ven palo. abro, abro como un halcón. Sí, un halcón vincente. Sí, sí, estos ejercicios. Una que pero lo que eficaz si tú seas constante. Al menos de 2 a 3 vueltas a la semana vas a tener grandes resultados. Sí. Uh. Continúa el matador, el matador, gamba militar, gamba militar, resiste, tú puedes. 10, 10 due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e squash uno, due, tre nuovamente. uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e squash Fel el continuo. escalata Escalata. Escalata. Escalada. que cuatro que Escalada. Escalada. Escalada. Serio. uno, dos, tres, cuatro, sal, sal. nuevamente, nuevamente, chao chao, nuevamente, último round, último, ciegamente. 1, 2, 3, 4, 5, me fermo, 1, 2, 3, 1, ta, baja, uno, dos, tres, cuatro, me fermo, Micipiti, Micipiti, resiste, ah, no sé. So. niente fácil en esta vida, niente, niente, no será la pasa la Ok, sí, sí, va. Ah. En este momento donde debíamos dar el máximo. Uh. Último de tricipite. Vamos, vamos, vamos. Todos son muy bien. Va. Ah. Ah. Me quiero, Pablo, porque no he preso el aranchón. El aranchón es tropo fuerte. Lo importante es, Pablo, ven. Tra. Sí. Ah. Sí. Sí, vamos. Este es el último round. Sí. Ah. Sí. Resiste. vamos con ejercicio ejercicios de gambe y finalizamos por el giorno Tras, Tras, tras, tras, tras, tras, Sì Sì ah. Superato questo Andiamo con gambe Gambe gambe Gambe gambe Gambe Gambe gambe Esquadra con Esquadra con La faccio di queste nate Sta Auro, guarda Sta apro E scendo E scendo E scendo Haciendo, se suda, se suda. Tú tocas este esfuerzo vendrá pagado. No hay monato. Soy un gladiatore. Soy un espartaco. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. sí. Manten dos ejercicios y finalizamos. 2, 2, 2, dos. Resiste. se la habíamos falta. se la habíamos falta. Ah. Ah, forza ragazzi, forza, forza, forza, forza, dai ci si va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, salgo 3, 3, 3, qua 1, 2, 3, a terra, a terra, a terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Diez, tres cuestión tres. Ah, último esfuerzo, último, último. Se siente, ¿no? Se siente. Ah, escalata, escalata. Uno, dos, tres, cuatro. Salgo nuevamente, yendo. 1, 2, 3, 4, salgo nuevamente. 1, 2, 3, 4, salgo. Vamos, resiste, existe, te ah. Por el giorno de hoy, hayamos finito. Gracias, Emilia, a, a todas las personas que han guardado con este canal. Decore. Paulo, tu propio.